te diga hola buenas noches gente estamos transmitiendo desde el lugar donde falleció Octavio Caña. la idea de venir hasta este lugar es porque en las redes sociales se ha estado manejando que existe presencia paranormal en este sitio y que Octavio se ha hecho presente por medio de una psicofonía y también por medio de fotografías en donde Según había aparecido. El día de hoy me acompaña Noxer, él es un explorador paranormal de Guanajuato, está preparando su equipo y lo que vamos a hacer es... Eh, pues pasar el... El Spirit Box en este sitio Y también traemos una vela Una vela para Para Octavio Caña Desde ya les empiezo a decir Que En este sitio No, no se encuentra Octavio Caña Él ya está descansando en el panteón Este simplemente fue el sitio En donde se accidentó Pero eh, Aquí hay flores Y también le vamos a traer una veladora lo que quiero hacer es precisamente eh, junto con Noxer quien es que me acompaña esta noche usar el Spirit Box ver la labor que él hace con respecto a estos temas en el sitio y les voy a desmentir también pues que se escuchan las psicofonías y que se me ha caído esto, denme un segundo Espérame un segundo, voy a acomodar esto. Ahí está. Ahí lo tenemos ya. Noxer se está preparando y bueno, vamos a ir al lugar. Un abrazo para Julio Lozano, para Graciela Márquez, para Ricardo Berre también que nos está viendo desde este sitio Graciela Márquez, un abrazo María Orduña también vamos a la transmisión de Noxer vamos a encontrarlo Noxer, buenas noches buenas noches hermano, ¿cómo estás? bien, bien, mira aquí presentándote a la, a la gente buenas noches, saluditos, saluditos a todos ustedes aquí está Noxer, Noxer esta noche hemos venido al lugar donde se accidentó Octavio Caña. ¿Qué vamos a realizar en el lugar? Vamos a realizar un, un ritual, este, bueno, un ritual, vamos a hacer como una ofrenda hacia el ánimo para que descanse y pues tengamos que nada vamos a hacer, lo que vamos a hacer. ¿Qué piensas al respecto de las psicofonías que supuestamente se han grabado ahí? Pues ahora sí que vamos a hacer lo posible por tratar de captar algo también. Tenemos tiempo para captar, así que pues espérense que viene lo chido. Un Spirit Box traeremos. Bueno, es. vamos es hacia el lugar donde sucedió este accidente. Así que vamos, vamos. De hecho, si sí escuchar. Estamos llegando ya al punto, donde sucedió este hecho. También se encuentra Italia de zona oscura, que también les ha traído, pues al sitio ha traído presente algo. Para el alma de Benito. ¿Qué tal? Buenas, noches. Hola, buenas noches. Pues se siente una vibra rara, ¿no? Se siente la verdad una vibra extraña, este. Ya las flores están muy secas, ¿no? Si lo tengo, ¿no? Eh, por acá nos dicen cuídense de la policía porque ellos buscan dinero. Aguas con la poli. Yo sí tengo muchos mensajes de aguas con la policía. Sí, también sí, me dieron varios. ¿Pero que ¿Hay gente que nos ve que hacer andar, que nos puede decir? Que ok, Noxer. dime qué es lo que vamos a realizar. ¿Vamos a realizar primero, Italia? ¿Vamos a el spirit? Sí, pues miren, ¿nos dos, ¿les parece si nos hacemos un más para acá? Para sí, ¿No va a pasar algo? Vamos a ¿No? hacerlo. Aquí no tengo tanta luz, pero precisamente es en esta área, en donde en el video de Fresa Vlogs, me parece, es donde ocurre esta grabación, donde supuestamente se escucha una psicofonía. Lo que vamos a realizar ahorita con el Spirit Box es precisamente eh, ponerlo y saber si hay alguna presencia según lo que podríamos captar con este aparato. Como les repito y les dije desde un inicio, Benito Octavio Caña ya no se encuentra aquí. Él está en el panteón, él está descansando. Aquí simplemente fue el lugar donde él pues falleció. Lo que traemos también son algunas velas. Vamos a prenderle algunas veladoras. Y hemos traído pues flores. Esto es lo que Noxer y, y Italia de Zona Oscura pues han traído para este momento. Yo vengo... Precisamente a checar lo que sucede con el Spirit Box Y vamos a ver lo que realizan estos exploradores paranormales Aquí con nosotros, hay alguien aquí con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes qué? Lo. Cuando captan la psicofonía que, que han estado presentando en Facebook, la graban de este lado, en donde se encuentra Italia de este lado. Ver, si lo ponemos ¿No ahí, ahí en ese, en ese sitio. Hay alguien aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres? Ya, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eres Octavio? ¿Qué si ¿Eres Octavio? No, hay... la... la... ¿Cómo Ahí sí, sí, Ahí sí, está. ¿Estás sí, sí, sí. con nosotros? ¿Quién se encuentra aquí? ¿Se algo, verdad? Sí. Pregúntale, Es Ay, un grito, un grito, güey. ¿Qué es lo que quieres? ¿El grito se escuchó como de feo, o de hombre? Un grito de hombre. ¿Qué es lo que quieres? Ahí está otra vez el grito, ¿no? otra vez. Otra vez, ¿Otra vez pregúntale. ¿Qué es lo que quieres? Dijo algo. Dijo algo, pero no lo bien que era. ¿Puedes repetirnos qué quieres? Eres Octavio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres luz? ¿Te falta luz? Sí. ¿Sí? ¿dijo algo? ¿Sí? ¿Sí, dijo? ¿Sí, ¿sí? sí, sí, sí, sí. Pues como un nombre, güey? ¿puedes repetirlo? ¿no? ¿puedes dijo un nombre, güey ¿cuándo dices que repite un nombre ¿Puedes repetirlo? arriba ¿Allá arriba? ¿Ahí? ¿Dice un nombre? ¿Está diciendo el nombre? ¿Está diciendo un nombre? Yo también, Yo también escuché, la... ¿no? Pero... En, el, en este hoyo es precisamente donde graba Fresa Vlogs y se escucha la supuesta psicofonía. ¡Repítenos otra vez! Se escucha muy tenue, ¿no? Pero se escucha algo. Mm. ¡Habla más claro! Pregúntale si ¿sí es Octavio? ¿Eres, Octavio. ¿Eres Octavio? ¿Eres Octavio? Tras este no viene carro, pregúntale. ¿Eres Octavio? Eres Octavio. Esta es su transmisión, de... okay. ¿verdad? Déjame bajar. nos hemos alejado un poco del lugar eh, se ha quedado Noxer se ha quedado zona oscura están haciendo un ejercicio con el Spirit Box para saber si efectivamente se escuchan voces en este sitio donde Octavio Caña lamentablemente falleció vemos que han traído flores han puesto ya la cruz. Pero yo precisamente vengo vengo a revisar que lo que se dice sobre este sitio si es verdad o es falso, experimentándolo en este momento, pues en el spirit box se escuchan ciertas voces, pero no sé, no puedo asegurarles nada. Voy a mostrarles el sitio como es. Ah, más allá, adelante, está la caseta. Benito ya venía encarrerado. Si ustedes no han visto el video de la caseta, recién salió ayer. En donde Benito se salta la caseta. Viene a toda velocidad, incluso está un, un auto parado y él bota todos los eh, todas estas cosas que tienen ahí para hacer a un lado el tránsito. Sigue derecho con una velocidad pues, bastante alta y termina estrellándose en el sitio donde vemos ahorita que están nuestro, nuestros compañeros de esto pues ya hace varios días ustedes ya han visto todo lo que ha salido al respecto de este caso y mucho más porque al parecer ha sido una injusticia se busca precisamente uy estoy viendo estoy viendo que alguien está allá arriba ¿lo vieron? ¿si lo vieron? Sí, lo vieron ¿Hay alguien? ¿alguien allá arriba por la torre? Si ¿Sí lo vieron? Espero que lo hayan captado. De ese lado hay una persona. En mi celular, afortunadamente, se ve muy claro todo. La verdad, aquí está completamente oscuro. Pero en mi celular eh, se ve muy bien. Y allá arriba, allá arriba, alcancé a ver algo. Como que alguien se asoma. No sé si... De hecho, ahí parece que está alguien. Yo creo que creo que está, hemos llamado la atención de, del lugar y yo creo que alguien se está asomando. Desde ahí no sé. Les pues voy a señalar más o menos por dónde vi que se asomó la, esta, esta figura. Parece que está una persona ahí, o eso es lo que al menos yo, yo vi. Vamos a acercarnos a ver si lo vemos. Oh, sí, hay una persona allá arriba me parece Ok, lo que haremos a continuación es Prender una veladora en el sitio Y en, ya en la oficina Tratar de, de escuchar mejor los audios captados En el Spirit Box ¿Qué onda, no? ¿Qué fue? Es, eh, pero sí se siente raro, ¿no? O se ve una vibra Sí, claro Se pues, está muy reciente lo que sucedió Pues Obviamente se siente que venimos con todo el respeto del mundo eh, El Spirit Box nada más es una forma para tratar de comunicarnos Y saber si algo había aquí, ¿no? No lo tomen este, mal Le vamos a dejarlo Vamos a prender las velas, vamos a ¿no? prender las velas Porque las tiene pues, muy ¿Me puedes pasar la vela, por favor? Y tenemos más velas que ya están puestas, vamos a poner más y vamos a encenderlas. si sí, vamos a tratar de, de prender varias. Ahí está el encendedor y váganse para acá porque tengan cuidado. De hecho, por esta área es donde se veía la mancha, ¿no? Sí, esta sí, área. Ya no hay nada. ¿Cuidado, a de sí, vénganse a la orilla, por favor. Creo que era un poco más adelante, ¿no? No, estaba precisamente en esta área. ¿En esta parte? Sí. Pero miren, ya no hay nada. Ya no hay lo que nosotros conocemos como un tejido hemático, o sea, como sangre. Ya no vemos rastro. Vemos unas pequeñas voces ahí, pero la verdad no nos queremos acercar mucho porque que vean lo que pasa en los carros. Miren, ya todas estaban apagadas. Sí, de hecho se consumieron algunas. Las que trajimos ¿Tú? ya están ahí. ¿no? ¿Tú qué piensas, Italia, sobre...? La psicofonía que fue grabada aquí, o también dicen que había fotografías, ¿no? Sí. Que es donde se veía Pues decía el que había espíritu. fotografías donde se veía algo, pero mira, si nos asomamos allá, si enfocamos allá al fondo, sí se ve algo oscuro, ¿estás de acuerdo? Sí. Que no podemos distinguir exactamente qué sea, ¿no? Yo diría que quizás es como un poste, ¿no? ¿Qué opinan? Se ve como un poste allá, ¿verdad, ¿Verdad que sí? Sí. O sea, se ve como un poste, no sabemos. Por acá andan preguntando... Fíjate que mi celular se ve muy claro, pero sí, aquí sí. en vivo está muy oscuro, ¿eh? Sí, tu sí. Pero mi celular, celular. se sí, ve muy celular. claro, sí. Sí, exacto. sí. Dice, más adelante, miren, escuchen acá, más adelante de ustedes también falleció un hombre. Lo escuché en otro live de otros chicos que un vecino por ahí, de hecho, lo mataron aquí mismo. ¿Que otro hombre aquí falleció? ¿Falleció? ¿Que en la, estas fechas, en estos días? ¿o? Pues no sé, que lo escucharon en otro. Miren, obviamente, es como les decimos, ¿no? De la street Box no precisamente tiene que ser Octavio, ¿no? O sea, han pasado múltiples accidentes. Pues es una carretera muy transitada, mucho tráfico. tengo ¿no? muchos y Se suscitan muchos hechos, ¿no? De hecho, ahorita estamos peligrando porque... Sí, es lo que justo, O sea, les digo que estamos con los carros por ir a la... Miren, en el teléfono de Outlack se ve súper clarito. Sí. Ahí. no sé yo vi en sí. mi transmisión se vio hace un rato en mi transmisión se vio como que alguien Andaba allá arriba. estaba ah, por allá arriba así en mi transmisión Porque ahorita escuché ahorita escuché algo ahí ¿eh? exactamente ahí se ve como un poste igual ya llegó una camioneta sí. vamos a ver qué nos qué pide Se está alumbrando una camioneta, acaba de llegar. Sí, es que esto es hasta muy grosor, ¿no? ah, pues muy sí. Puede ser. Puede sí. ser. O a lo mejor se descompuso, ¿no? Tiene. Sí. Pero bueno. Pero peligramos aquí con ese momento porque está muy pegada. Sí, está muy pegada. Vamos a hacernos a un lado porque. Sí, vamos, a movernos, de vamos aquí. a movernos de aquí. Buenas noches. Sí, sí, venimos a poner una veladora también. Sí. Pues ahí tenemos gente. una camioneta se, se ha parado y pues nos hizo unas preguntas pero pues es una camioneta particular entonces nos pareció bastante raro no sé si a lo mejor él venga también a ver el lugar o esté cuidando el lugar no lo sabemos pero pues nos hizo las preguntas la camioneta se estacionó exactamente junto a nosotros eh, por... Por precaución nos movimos del lugar porque tiene la camioneta encendida y pues podría incluso aventárnosla, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que pueda ocurrir. Eh, pues sí, obviamente no es recomendable que, que esto comience a ser un sitio de peregrinaje donde pues la gente venga porque no hay lugar para, para que alguien se pueda estar aquí seguro. Es una pista. Yo creo que el ejercicio que se hizo con el Spirit Box fue interesante. Se ha estado hablando mucho del tema. Todavía no se resuelven muchísimas de las dudas que se tienen al respecto. Estamos viendo ahí, vean, ahí hay un vehículo... Y la camioneta sigue parada. Sigue exactamente parada donde estábamos. Y sigue encendida. No sabemos quién sea. Está raro. Ahí siguen mis compañeros. Que son los que... Pues me invitaron. Me invitaron a esta... Me invitaron a este, a este lugar. Querían ellos traer flores y traer veladoras. Y también usar el Spirit Box. Siguen haciendo su transmisión ahí. Yo ya me alejé un poco de, del sitio. Porque lo estoy transmitiendo. Desde esta parte. ¿Ustedes qué opinan? Se ha dicho pues bastante. Seguramente la investigación sigue adelante. Y también creemos que... Habrá noticias en un futuro. Esperemos también que se haya, haya justicia con respecto al caso. Esto no solamente es porque Octavio era una persona pública y por eso se busca justicia, se debe de buscar justicia para todas las personas y para todo este tipo de acontecimientos que al final de cuentas quedan como carpetazos. Estoy esperando ya que mis compañeros pues, se retiren. Noxer viene desde Guanajuato, Zona Oscura viene de Morelos y pues vine a acompañarlos. En sus transmisiones pueden verlos directamente en su página de Facebook de ellos. Yo vine a cerciorarme un poco sobre lo que se andan diciendo en redes sociales, que se escuchan voces, que se ha aparecido el espíritu de Octavio. La verdad, el estar aquí se siente... se siente inseguridad porque estamos al lado de la carretera. Se siente inseguridad porque hay personas que seguramente... cuidan. aquí atrás de mí viene un carro igual lento, como que se va a estacionar, de hecho se está parando, y eso es algo peligroso. Vean ese carro rojo que va a pasar. Y se va a parar precisamente ahí igual. O va muy lento, ¿eh? Se pues está, está como deteniéndose. Bueno. Ahí sigue el automóvil. Estoy esperando a que mis compañeros terminen sus transmisiones. Están ahí todavía. Haciendo unas grabaciones, yo cumplí con ir y prender las veladoras y pues me he alejado del, del sitio. Me parece que lo que yo pudiera hacer en este lugar, pues está hecho, revisar un poco sobre lo que ellos iban a, a hacer y eso es todo. Y me da mucho gusto saludarlos, eh, que estén nuevamente en una transmisión, que tengamos la oportunidad de reunirnos. Seguramente va, voy a seguir haciendo este tipo de transmisiones en otros sitios. Todos son peligrosos. Van a estar viendo dentro de mi canal varias exploraciones que realicé en diferentes partes de México. Y que, y que en las que me pasaron cosas raras, ¿eh? cosas muy interesantes, sí, de, sí cosas que dan miedo, pero no miedo de que haya fantasmas, sino cosas que dan miedo de otro tipo de, de situaciones. Un abrazo a toda la gente que me está escribiendo. Gracias por, por los buenos deseos. También por la gente que me dice que me esté cuidando. No me aparecían los comentarios. Ya le pude poner aquí los comentarios. Dice que es peligroso, sí. Gracias, Angelito. A Angelito Cagüey, gracias por estar viendo esta transmisión. Yo estoy esperando que ellos terminen esa, esas grabaciones. ¿Siguen allá? Yo siento que no tengo más que hacer en ese sitio. Es un sitio que se debe respetar. Sé que es un sitio que también ha llamado mucho la atención. Que en este caso, como ellos que vienen de otros estados, o como otros que ya han venido a grabar, pues lo hacen con sus diferentes fines. En este caso, pues ya vimos el experimento que realizaron. Ya dejaron las flores. Pero bueno, siguen estando en el sitio. Yo sigo transmitiendo... Mientras tanto, pues, para saludarlos, para saber que están aquí conmigo. Oxlac, tengo un familiar que le tocó el caso de Octavio. Trabaja en la fiscalía y sí, nos contó que llevaban de, y, y sí nos contó que llevaban de la investigación. Pues fíjense que estas personas que vienen conmigo, mis compañeros, también son de la fiscalía. No son de la fiscalía del Estado de México. Son de otra fiscalía, de otro estado. Y ellos saben saben como peritos y como eh, médicos pues algunas otras cosas no ellos pudieran explicar un poco más sobre el caso de Octavio Caña pero esto ya fue hace varios días su opinión y su análisis del asunto hubiera sido muy interesante en aquel momento yo pude platicar con ellos y sí me dijeron bastantes cosas pues de forma profesional ...sobre el caso... Que, ...que no vemos en redes sociales... ¿no? ...pero hubiera sido muy interesante... ...ahora yo creo que ya no... ...vale mucho la pena el que nos den su opinión... ...y demás sobre el caso... ...ya hemos visto bastante en redes sociales... ...y ahorita solo ha quedado... ...pues este registro, el lugar donde... ...terminó estampada la camioneta... ...y donde a Benito... ...o, o donde Benito... ...o Octavio, pues falleció... ...no puedo decir que... Que haya sido por el accidente, que lo hayan ultimado, que él se haya hecho daño, eso no lo sabemos, pero creo que en algún momento podremos encontrar la verdad y precisamente eso es lo que siempre busco en todas las exploraciones, en todos estos casos, encontrar pues la verdad o al menos llevarnos la verdad más cercana. La verdad más cercana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? qué pasó pues vieron viendo a ustedes dos veces ajá vi que restauraron ¿no? sí no sé si vayan a regresar me dice la uno qué onda que supongo que hay que movernos ¿verdad? sí yo digo que hay que movernos porque pues de la camioneta estaban muy extraños sí, y van a, Va a venir más van a van a regresar sí, exactamente van a regresar entonces, mira viene Moret sí sabes que ya díganle que ya vámonos es que yo no sé para qué están tanto tiempo también ahí Los de la camioneta, ¿Qué? pues si se dan la vuelta igual traen más gente. Sí, sí, pues es que Raúl está consciente. Consciente de la situación. O al menos eh, no hay más acotamiento más enfrente, sino hacer los, los autos más enfrente. Yo creo que... Dile a, dile a Raúl para que... Bueno gente, estamos aquí esperando a que... A que vengan, porque si sí, no, no es nada bueno estar aquí. Es, es un, un caso que está bastante delicado en estos momentos. Y cualquier lugar que sea, ya sea la tumba de Octavio, ya sea este lugar donde se accidentó y otras cosas al respecto, pues son peligrosas. Debemos de dejarle esto a, a las autoridades que lamentablemente pues ese es el gran problema, ¿no? Y es por eso que la sociedad se revela y es lo que tratan de, de hacer valer justicia. Pero pues bueno. Yo creo que terminaré la transmisión y me, me alejaré del lugar, porque al parecer mis compañeros quieren seguir estando en este sitio. Yo no le veo mayor, mayor interés de estar acá. Yo creo que fue suficiente el hacer la, la acción de su experimento y de traer pues, flores y velas, pero hasta ahí eh, deberíamos haberlo dejado. No hay necesidad de seguir estando en este lugar. Y si ellos no se quieren retirar, yo me voy a retirar. Dice la gente que, que no termine la transmisión por seguridad. Pues suena bien también, ¿no? Por cualquier cosa, pues al menos que esté grabado en vivo. Sí. Dice Alma Tobar, en México no hay autoridades, lamentablemente eso es lo, lo malo del, del lugar. Voy a ver qué me comentan mis compañeros. Y ya. ¿Qué pasó? ¿Viene ¿Ya viene alguien? ¿Viene alguien caminando? Sí, sí, ya lo vi. Vente por acá. Sí, ya vi que viene caminando. Viene alguien caminando. Este. No, pues quédate aquí. ¿Ya se va Raúl? A acercarse con, con ellos porque los vio. Sé manejarlo así? ¿Pues si ¿sí, lo tienes la llave? No sé si está Sí. Súbete. Vamos a subirnos al auto. ¿Ya viene Morel? Ya viene. Ahí viene alguien, ¿no? Bueno, viene alguien, así que nos vamos a mover. Sí, ahí viene alguien. Viene en bici, güey. ¿Trae una bici o qué trae? No, viene caminando. No, viene caminando. Viene caminando así nada más. viene? ¿Sí, sí, sí, güey. ¿Le avanzo o qué? ¿A atrás de esos, güey. güey? Si no, espérate. Si ves que se acerca el auto, pues ya arrancas. Ok, vamos a esperar. No te salgas ya. Vamos a esperar a que no se suba. Uh -huh. Y listo. Se siente mucha inseguridad, ¿no? Demasiada inseguridad. ¿Verdad? El de la Pero... camioneta dijo algo más cuando... Porque yo le hablé. Fue cuando le dije buenas noches y ya me, me, me preguntó. Pero ¿sabes? Pero dijo se los, más cosas. Se, se los dijo con las personas con quien iba. Me comenta Raúl que primero se estacionaron atrásito de nosotros, güey. Ah, primero se estacionaron atrás, aquí, atrás de nosotros. Aquí, güey. ¿ja, y después okay. avanzaron... Y llegaron exactamente donde estábamos nosotros Ni atrás de Raúl, ni en, bueno, enfrente sí, güey Pero exactamente donde estábamos nosotros Se fueron acercando Se fueron acercando, entonces sí escuché que les preguntaron algo Respondieron, no, pues estamos eh, ofrendando una veladora Estamos aquí Sí, yo, yo le dije onda. eso Ajá. Y ahí fue donde algo le dijo a las personas con las que venía wey. Entonces yo sí vi que se jaló, güey no sé si ahí hay un retorno, pero según yo los vi... Pero viste que traía un, un foco roto, un faro roto. un faro roto, güey. ¿Verdad? O Trae. sea, se veía como... Extraño o camioneta sospechosa, sí. Sí, hasta hasta me, me dice este... No sé si fue Moret o este Noxer. este ¿Sabes qué? Creo que se le descompuso el carro. Yo también, yo pensé que se le había descompuesto el carro. Sí. Y no, güey, No. Se jalaba, yo güey. dije se descompuso el carro pero terminó exactamente donde estaban nosotros y no no se estaba observando o la otra igual no las traía descompuestas, solamente las traía feas pero las traía apagadas solamente traía como las pero fíjate que nada se nos quedó observando o sea Demasiado. y con el, en la camioneta prendida Demasiado. por eso me quise mover porque no la podía haber aventado Demasiado. o sea no la nos había podido arrollar ahí y ya cuando todo se Vinieron atrás de él, que fue que ya también no nos dijo nada, fue cuando les dijo algo a las personas con las que venía, que eran dos mujeres, güey, con las que venía. Sí. Era una señora, ya se veía grande, güey, no sé, 40 años arriba, y una chava atrás de menos de 25, güey, 30, güey. Atrás venía, venían tres nada más. Entonces, a la hora que, que yo fui el último en pasar de allá para acá, güey, uh -huh. me les quedé viendo, y a la hora que saco el celular fingiendo que sí. voy a tomarle foto a las placas, uh -huh. se... se se adelantan, güey. Pero se adelantan cinco metros y se vuelven a parar. Ya cuando volví a voltear ya no estaba. Uy, ¿eso que era? ¿Una ambulancia o una patrulla? No sé, pero lo tapó el camión. Lo tapó el camión, ¿verdad? Era una patrulla. Era una patrulla, es sí. Es una patrulla. Es una patrulla. Sí. Ok, pero yo no sé por qué siguen ahí, ¿eh? Lo que es. No, yo, yo... Ay, no. Y este güey no acercó el carro. Sí, sí. gracias a fati lefat 30 pesotes gracias y el que va el que va caminando se pasó de largo verdad se pasó. se pasó de largo el que iba caminando Sí, se pasó. Se han preguntado por qué no siquiera su familia han sido a ver a Benito al lugar donde falleció dice Dani g Dani g eh, está la está la cruz ya seguramente los familiares pusieron la cruz está incluso ahí su nombre y me pareció curioso que también dijera Benito, dice Octavio Caña, pero también dice Benito. Hay muchos, eh, muchos arreglos florales. Gracias a Carconami. Carconami, gracias por esos 20 pesotes mi hermano. Están los arreglos florales y había bastantes veladoras. Algunas ya apagadas, otras sin prender. Nosotros dejamos algunas y las dejamos prendidas. Eh. Todo esto surge, el, el por qué venir, surge porque en redes sociales, y yo voy a hacer un video especial sobre eso, pues salió que se escuchaba una psicofonía en el lugar, y que, ta, y que también se vieron, o sea, tomaron fotografías o video, y que se alcanzaba a ver el espíritu de Benito. La verdad, aquí no siento nada eh, sobrenatural, pero siento algo muy riesgoso, porque creo que precisamente hay algo oculto en el caso de Benito Caña, incluso yo tengo mis propios comentarios al respecto, pero me los voy a omitir porque son muy delicados, son muy delicados, el caso es bastante delicado, incluso la, la familia ha permanecido bastante como hermética, como que sí eh, piden justicia, pero a la vez como que lo callan, ¿no? Demasiado. es, es como, como que saben ellos cosas, y como que lo más conveniente es lo que hasta el momento, lo que está sucediendo, no sé, hay algo ahí muy raro. Son cosas que pues le tocó vivir a esta familia, que sucede en México con las autoridades y que seguramente nosotros, la gente que hemos estado viendo todo este show mediático, pues tenemos información no correcta y quizá nunca la sepamos nosotros. Sí, en donde ya Aquí. estás bien paniqueado, ¿no? No, güey, pues mira, ahí atrás dice... Ah, es que me... ahorita me deslumbran, güey. Pero ahí hay un árbol, güey, que... Es que, ¿saben qué, gente? Ahí venía la persona que caminó ahorita, gente. ¿Saben qué? Arriba de donde está... Eh, ahí está, en este lado, ahí... Ahí está la regla floral, floral ahí está la cruz. Pero más arriba... Eh, hay una malla... Y hay casas del otro lado. Entonces, pues, como que también es un lugar inseguro. También nos comentaba nuestra compañera que otro otra persona había muerto más adelante, pero que lo habían matado. Entonces, pues ya no sabemos cómo es que esté aquí el, el sitio. Y yo no sé qué pasa, porque ya se subieron al auto, pero no arrancan, ¿verdad? No, ya sí. se subieron para... ¿Se fueron a otro lado? Sí, el que está arriba nada más es Raúl. Entonces, ¿dónde se fueron todos los demás? Están arriba. No sé qué están arriba. O sea, yo vi que se subió alguien... No sé si para grabar una toma de arriba y ya. Yo no sé, yo creo que de, deberíamos de... Si ustedes están viendo las transmisiones de ellos, búsquenlas, están en Facebook. ¿Está, Noxer está en YouTube. Noxer o? está en Facebook como no sé. Noxer Exploración Urbana. Noxer Exploración Urbana y Zona Oscura Paranormal también. Como les comento, ellos están haciendo este esta exploración, este experimento. Eh, y esta idea de venir a dejar flores y, y veladoras yo solamente Mira, ya estoy abajo ya bajo. tuve la tuve la oportunidad de que me invitaran vengo hago esta transmisión, estoy con ustedes acompañando y relatando lo que está sucediendo ya en un principio vimos lo que pasó con el Spirit Box prendimos las velas platicamos un poco pero no se puede hacer más, yo no sé qué es lo que estén realizando ahí, pero no, no le veo que, que sea importante hacer algo más aquí en este lugar. Si conocen a Loxer, él es eh, de León, Guanajuato, y sí. hace exploraciones paranormales también. Están como buscando cosas, es lo que me doy cuenta, sí. pero no sé, ya estamos a tantos días del accidente, que, ¿qué pueden encontrar y qué les quiere dar uso a algo, no? Quizás están grabando un video, no sé. Mira, este y carro también pues, sí. Mira, va lento, ¿eh? Uh -huh. y, y, y ya se con va a parar. Ellos? ¿Se va a parar? No. No, no se paró. Igual era, nada más era a ver qué están haciendo. Pero ¿no? va muy lento, sí, ¿no? Sí, eso va muy lento. Es que, mira. Es que es miedo de un vivo. Sí, exacto. O sea, los fantasmas y menos Benito. Yo sí. creo que al menos el fantasma de Benito, pues, me daría miedo. Sí, claro. Lo que da precaución, pues, son los vivos, porque, pues, como Mira, te digo, se ocultan tantas cosas. Están mirando a Noxer y dicen que siguen grabando. Sí, ocultan tantas cosas. Que, que nosotros no sabemos qué tan delicado sea esto, ¿no? Demasiado. Y, y tú que igual si hay gente que vigile la zona, precisamente por si vienen a, a, a, a... Como nosotros, ¿no? Que venimos, pues, ahora sí que hacer este tipo de cosas, que no es nada malo. Pero que, pues, por ese tipo de cosas también que tú dices, güey, que la gente no sepa, o que la gente piense, o que crea que ya somos alguien más. Mira, me están diciendo en los comentarios que hay, que gente vive cerca. Están diciendo que hay, eh, viven cerca de los que están viendo la transmisión, que viven aquí. ¿A poco? Dice, cuando salgan de exploración deberían salir con armados, con armas. No, Ángel, con armas es aún más peligroso porque... Te, te encuentra un grupo criminal o te encuentra a la policía eh, y traes un arma, entonces eres una amenaza. No ser que viene ahí caminando, a él ya lo levantaron en León, Guanajuato, una camioneta y lo golpearon. Sí, sí, sí. Miren, se acaba, se acaba de estacionar una camioneta aquí, vean, eso es lo peligroso, vean. Se acaba de estacionar una camioneta aquí. No sé qué vaya a pasar. Y ya se estacionó atrás de nosotros, de nuestros otros compañeros. Está, está parada ahí, vamos a... Está bien pegada, güey. Sí, está pegada al, al otro carro. Uy, ya se fue, ya mira, mira, mira cómo ya... Ya se adelantó. Oye, pero qué raro, ¿no? Mira, se puso atrás... Y no se bajaron, no hizo bajaron, nada güey. y se siguió adelante. Sí, ¿Qué? Es que eran como, sí, claro. como seguidores, güey. Los que se llegaron ahorita. Estas camionetas ah, blancas. Ah, estos como que querían quedarse. Pero pues como estaba estorbando ahí, yo creo Raúl y no se quisieron quedar. Este. O sea, gente, ahí viene gente y se que se estaciona aquí. Sí, es que eso es mucho, mucha gente. No sé, para mí es. ¿Estás, ¿Estás en vivo? Con, con nosotros no, es.. ¿Es está con nosotros, este, Osla Castro este, ¿qué, ¿Qué lograste captar, hermano? No, yo nada más vine a ver qué hacían, qué show hacían. Ok. Porque. Pues es, parecía me hablando con. viendo lo del Spirit Box con. con nuestro compañero aquí. Con Noxer. Saluditos, saluditos familiares. Escuchamos algunas cositas en el Spirit Box, pero yo creo que ya en el. en el escritorio lo podemos escuchar mejor, con más calidad. Ok. Pero no sé. No sé, a mí me parece más inseguro que fantasmagórico el sitio. Sí, está muy inseguro por, por la delincuencia y por las camionetas que estuvieron muy raras. Sí. Y porque los camiones pasan muy cerca, ¿no? Exactamente. Dice que ya nos arranquemos. Noxer, sí. a ti eh, las exploraciones paranormales ya te han levantado, ¿verdad? Sí, de hecho, de hecho una de hecho, no vez. ¿Nos podemos a arrancar y me cuentas esta experiencia de una vez? <risa> Claro, bueno. Pero habla fuerte, pasó, fuerte. Yo en, en la ciudad de La Guanajuato. Yo fui, ese día era un domingo, yo fui a una exploración. Este. Fui solo, de hecho. En el lugar ya me habían dicho que había, pues, pedacera ahí de, de restos. ¿Cómo pues, que pedacera de, los de restos? Que cuales iban a dejar las personas. O sea, que, cuerpos. Ajá, que iban a hacer fechorías, pues. Gente sí. mala. Sí. Iban y los dejaban ahí, pero yo no tomé ningún. Ningún aviso, no lo pasé por... Me por, por una oreja y me salió por otra. Ok. Este, yo así fui. espera como me marcó, se, se cortó. Okay. ok, ¿después? Este, me adentré yo. Como lo, duré como 25 minutos grabando. Porque empecé a caminar porque noté una persona detrás de mí. Y yo pensé que me iban a saltar. Caminé y en lo que voy caminando, este, por un cierto tiempo... Todo, que viene otra persona aparte de la que venía. Ya eran dos... Empiezo a correr más rápido, a caminar más rápido para poder salir del lugar rápido este, y pronto, por mi seguridad más que nada. Eh, y cuando ya estoy a unos metros de poder salir para correr, me sale una persona de frente y me pregunta por una persona. Yo volteo el estabilizador con el celular y en eso me saca un arma. Me, me apunta y me dice que apague eso. Este, lo apago todo, me llegan las dos personas por atrás, empiezan a golpear y me llevan una camioneta entre los tres. En la camioneta me empiezan a golpear, me empiezan a preguntar quién soy, por mis contactos, este, qué iba a hacer, qué había grabado. Eh, total, me sacaron, a, me traían así como... Dice que 40, si hay un video aquí, la gente dice que si sí hay un video sí, de lo que estás video. contando. Eh, hay un video, este, nada más el problema es que corto cuando veo a esta persona. La persona se ve de frente y yo corto. este Pasan como 45 minutos, golpe tras golpe me traían. Y al momento de que ya yo no podía... Más, yo me hice bolita, en eso las, las personas me dicen, párate, yo me paro y siento una patada detrás y caigo, mm, caí como un metro aproximadamente, fue lo que yo deduje que había caído, este, y en eso veo a la persona encima de mí y dije, pues ya. Yo creo que aquí me van a tirar, aquí me van a dejar. ¿Se sentiste que te iban a matar? Sí, de hecho, de hecho yo desde que me levantaron fue lo que pensé. Dije, va a ser golpiza y luego me van a, a matar, ahí me van a dejar. ¿En serio? ¿No, no empezaste a pensar en tu familia, sí, en, todo, me, me, en arrepentirte de haber ido a explorar, todo sí, eso? Sí, me pasaron muchísimas cosas, porque de hecho mi esposa me estaba diciendo, y no vayas solo, ¿y a qué vas? Yo, de hecho, ese día tenemos ahí una fiesta en la casa de mi suegra, este, una reunión y familiar, y me dice, es que ¿a qué vas? ¿A qué vas? Mejor quédate, ya luego vas. Y yo, no, es que no he grabado, tengo que transmitirle a la gente. Y pues bueno, pasó eso, me, me arrojaron a una zanja, este, yo siento un golpe y dije, pues ya, es un balazo, ya, ya, ya quedé. Este, siento que es el celular, el estabilizador, la mochila y me advierten de que no me vuelvo a parar ahí. O sea, te aventaron tus aparatos. Sí. Me ¿No lo te los robaron? No, lo único que me quitaron fue el dinero de la cartera. ¿Y tus aparatos y tu celular, todo te regresaron? Sí, todo. De hecho, nada más se día llevaba una linterna, eh, el estabilizador y el celular, y la mochila, era todo lo que llevaba. Este, y ahí quedó, yo, pues en cuanto ellos hacen eso, veo que arranca la camioneta y escucho, pues yo me, me, me siento y empiezo a llorar. pues Yo ya la había sentido cerca, yo dije, ya no lo voy a contar. Eh, caminé como unos 30, 40 minutos, hasta llegar con una persona a una casa la cual me dijo, se asustó primero y ya le conté que, que había pasado y me dijo que estábamos cerca de Comanjilla, a la salida a Comanjilla, okay. que queda como a una hora, hora y media de ahí de, de León, ya pedí un teléfono y fue como me pude contactar. Dicen con... como que, ¿cómo pueden encontrar el video? Eh, aparece como las bodegas malditas, ahí en la página de Facebook y en YouTube también, ahí está. En YouTube y en Facebook, las bodegas malditas Noxer. Así es. Noxer. Así es. Ok. Este, y pues total, llegué a mi casa y pues todos con la preocupación les conté y pues duré como unos, unas tres semanas, un mes sin, sin poder transmitir, tenía todavía me, miedo. Oye, y también me estabas contando eh, que en León también encontraste una persona muerta. Ah, sí, de hecho sí, encontramos una persona de, destazada en, en el rastro. Este, y pues estuvo muy fiel. ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntame esa sí, del rastro. Ya. Este, como tú ya sabes, tú ya has ido también a ese lugar. Yo ya fui al rastro abandonado habíamos, y me espantaron, sí. Habíamos llegado a la parte de enfrente que hay una, una... Un lugar donde rellenan gas. Ajá. Este, llegamos, la persona nos dijo, ¿sabes qué? Es que he visto que salen camionetas de ahí. Viene una persona, sale. ¿no? Viene atrás, se vio la sombra. Aquí, sí. mira, pasó al lado. Es que peligroso. Sí. Este, me dice... Mami. Me dice, este, he visto que entran camionetas, he escuchado gritos... Pero pues yo de ahí, de 10 más, yo no me muevo de aquí, de mi lugar de trabajo. Total, nos pasamos desapercibido eso, entramos al lugar. Entramos por un costado, nos metimos, dimos la vuelta a todo el lugar, unos 40 minutos. Llegamos al punto donde habíamos empezado. En eso yo noto unos tenis. Se me hizo raro y le dije a mi amigo, oye, ir a unos tenis, güey, ¿qué onda? Me dice, ¿qué crees que sea, güey? Y todavía me dijo bromeando un cuerpo. Le dije, no sé, voy. Hay una lona, se ven los pies, y yo desde que vi los pies ahí dije: No, pues esta, esta cosa es un, es un cadáver. Levanto la, la lona azul y sí, desgraciadamente era una persona que estaba ya ahí. Estaba muerta. Estaba muerta. ¿Tú Tenía... levantaste la lona? ¿Puedes sí. tomarme unas tomas de allá? ¿Del de lugarcito? Sí. Tomas paradas y acostadas, como stock nada más. Okay levanté la lona y pues desgraciadamente era una persona, me dio muchísimo asco al ver eso y yo salí de ahí salí de ahí, salimos del lugar los tres, yo fui el que vi más porque se quedaron atrás de mí, yo estaba de frente, claro, no grabé. ¿Y por... tenía las tripas de fuera? Sí, eran órganos de fuera era como hígado y tripas y ¿Toma? ahí en ese lugar había como sangre seca ¿Pero no apestaba dices? Sí, apestaba, ya cuando levanté yo la lona fue cuando apestó, antes de eso no, no nos dimos cuenta, estábamos como unos Cinco o seis metros de donde estaba ese cuerpo, cuando empezamos a grabar, y no nos llegó el olor. Sí, olía feo, pero no tanto, cuando levanté la lona. Este, llamamos a la, a la policía, y pues afortunadamente o desafortunadamente habían dos patrullas frente a nosotros, ahí en donde estaba la del gas. Sí. Nada más llamamos, les dijimos y nos fuimos. ¿Les dijeron que había un cuerpo ahí? Sí, les dijimos que había una persona pues de ese, en ese lado, y pues nos fuimos. Ok, ¿no les preguntaron más? No, no, no, yo nada más puse el reporte y, y fue todo, nos fuimos nosotros. ¿Ese, e, ¿Esa exploración también la pueden ver? Sí, están tanto en Facebook como en YouTube también. ¿Y no grabaron al muerto? No, no, no lo grabamos por, pues, más que nada miedo a que nos tumbaran el video y nos tumbaran las páginas del canal. Pues sí, ¿no te queda una impresión fuerte de ver eso? Sí, de hecho, de hecho sí, me ha quedado, pues en eso de la exploración me han quedado muchísimas impresiones, este... Tanto la vez que nos sacaron a, a balazos... Dice y a Ned grabar? Flanders que él estaba en esa transmisión. Sí, de hecho, es uno de mis moderadores, Ned Flanders. Un abrazo, hermanito, saluditos. Oye, ¿y, no, ¿y los tenis los grabaste al menos? Estos, sí, los tenis sí están grabados. ¿Están grabados sí, ahí? Sí, sí están grabados. Uy, qué fuerte eso. ¿Cómo lo pueden encontrar? Eh, lo pueden encontrar como... Encontramos un cuerpo desmembrado. ¿Así está? Así Encontramos está. un cuerpo desmembrado. Así está. En YouTube y en Facebook también. Sí, está con censura. Ok, ok. Bueno, pues entonces te han pasado muchas cosas. Sí. ¿En cuánto tiempo de exploración? En, en este año, todo me ha pasado este año. Todo, todo. ¿Todo está en de... este año? Sí, o sea, traes como que la mala suerte. De Yo hecho, creo que ya no me voy a juntar contigo. De hecho, <risa> de hecho con Dani también me pasó una, una situación en la cual vimos como, pues, asesinaron a una persona frente a nosotros. ¿Asesinaron a una persona frente a ustedes? Le dispararon a una persona en el suelo y nosotros estábamos presentes. ¿Y por qué ustedes estaban ahí? Porque fuimos a grabar una presa. En Ajá. esa presa llegamos, ya habíamos ido dos veces anteriores, sí. este, habíamos ido con más personas. Llegamos y cuando llegamos le pedimos permiso al señor donde siempre dejábamos el carro. Uh -huh. El señor nos dice, ¿sabes qué? Se pues acaban de encontrar unas personas allá arriba, este, ayer no sé si quieran ir, está muy peligroso. Y pues bueno, vamos, Edad, vamos, a ver si se pone chido. Órale, fuimos, este, desde que nos subimos a la, a la presa, Notamos que habían llegado dos camionetas, notamos luces que estaban de un cerro a otro, porque son, es un cerro donde está. Caminamos, hay una, una curvita como en U y en eso escuchamos que venían corriendo, que venían corriendo. En eso Dani y yo nos hicimos hacia la presa, nos aventamos hacia donde estaban las hierbas, nos escondimos y se escucha cómo pasan corriendo frente a nosotros. Pasaron como 5 o 10 minutos ahí refugiados cuando me dice Dani, vámonos, vámonos y en eso escuchamos una detonación. Salimos y estábamos corriendo, en eso yo volteo, veo que Dani viene más despacio y se ve el chispazo de una persona que está, está parada y una persona está en el suelo y se ve el chispazo de cómo de la le, da, bala. le da el del suelo. En eso corrimos los dos, no, no le pensamos y corrimos los dos con todo lo que teníamos. Llegamos al auto y se escucharon otras dos detonaciones. Toda la gente que estaba ahí conectada estuvo marcándole a la policía al 911 y no hicieron caso. No llegaron a ningún eso, momento. ¿Eso dónde sucedió? Eh, allí en León, Guanajuato también. En León, en Guanajuato presa. también, en la presa. Sí. E ese, ¿Y eso lo grabaron? Sí, lo transmitimos en vivo los dos. ¿Y está, se ve que está la gente, la camioneta y eso? ¿Está grabado? Sí, vimos cuando entraron las camionetas y cuando nos empiezan a luzar. De hecho, al principio se escuchó un susurro cuando empezamos a grabar. Nosotros íbamos porque se apareció una persona de blanco, Vamos a grabar eso nosotros Sí. pero terminamos grabando un, un homicidio más que nada y homicidio? sí, al siguiente día salieron las noticias de que habían encontrado a una persona ahí. Ah sí? sí, o sea sí lo mataron. Sí, especialmente. dice en Flandres eso pasó en León, sí, estamos a punto ya de retirarnos, sigan el canal de Noxer en Facebook y en YouTube también pues que mm. le han sucedido muchas cosas, yo no quisiera que en mis exploraciones me pasaran esas cosas. Porque la has librado, la verdad. Sí. O sea, eso sí. es jugarle. Es arriesgarte bastante. Porque bien pudiera no, no haberte librado, eh. Sí, y, de hecho. Y en una de esas, hasta en la primera exploración, te hubiera pasado algo. Así que vamos a.. A tomar nuevamente camino. Vámonos. Ah, todavía, todavía hay alguien afuera. Sí. <risa> ok. Ahí está, ese es el lugar donde Octavio Caña termina después de la carrera que traía en la camioneta. No sabemos si él solo se impacta en este lugar o si la patrulla es quien lo golpea y lo saca de la carretera y termina estrellándose ahí. Y todo lo que ustedes ya saben con respecto a, a, al, al balazo que terminó en su, en su cabeza. Este es el sitio, ya lo vimos hace un rato más de cerca. Ahí están las flores, ahí está la, la cruz que le han puesto, Octavio Caña. Y ese es el lugar donde escucharon las psicofonías. Esta noche estuvimos aquí con nuestros compañeros de Zona Oscura y Noxer. Así que es hora de retirarnos del sitio. Gracias a toda la gente que estuvo apoyando en la transmisión, hemos dejado ahí algunas flores y también pues, las veladoras. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Afortunadamente, a pesar de que hubo camionetas extrañas que se acercaron a nosotros, que hubo como gente alrededor. Ustedes, ustedes vieron en la transmisión al menos tres personas que se acercaron o que estuvieron cerca de, de nosotros. Afortunadamente, no nos pasó nada. Todo estuvo, estuvo bien y ahora nos retiramos. Voy a hacer el video que les había comentado acerca de la psicofonía que se grabó ahí y también de las fotografías del supuesto fantasma de Benito, que a mí en lo personal me parece que solamente son para edolias. Pero bueno, ahí tuvieron esta transmisión directo desde el sitio donde Octavio Caña falleció. Un saludo a Noxer que nos acompañó esta noche, Zona Oscura también. Gracias a todos, María Mario Orduña, Denis El Mundo de Androide, Herman Jeep. Benjamín, un saludote a Mongel 530 también. Gracias por sus buenos deseos. Me voy a poner el cinturón y voy a terminar esta transmisión. Los quiero mucho, gente, y nos vemos en las otras redes sociales.